Eh, Aragón Open Data Focus ha sido una manera de, de trabajar con los datos abiertos que dispone el portal de datos abiertos del Gobierno Aragón, Aragón Open Data, con la sociedad y con aquellas personas que no están tan familiarizadas con los datos, para favorecer así su uso y su, su interpretación. Eh, ¿Qué hemos hecho? Lo hemos acercado a, haciendo encuentros y para conocer mejor eh, a esos a los grupos, a esos usuarios y también que ellos conozcan nuestros servicios y los datos que tenemos. Eh, siendo pues bueno un, cuatro líneas de trabajo con lo, que hemos, con, lo que, con lo que hemos trabajado. Primero hemos partido a analizar los datos que teníamos, luego lo hemos analizado para enfocarlo a, a distintos grupos de usuario, hemos organizado eventos y encuentros, y con todo ello ha dado como lugar un servicio que es Aragón Open Data Open Data Focus. ¿Con quién nos hemos reunido en Aragón Open Data Focus? Pues en primer lugar con organismos del sector público, enfocado a empresas y a, otras entidades del sector público, con narradores de historias, eh, periodistas sobre todo, empresas que están reutilizando los datos y que tienen bastante interés y necesidad en conseguir datos que las administraciones disponen, con estudiantes, que es un colectivo también que necesita pues, para sus trabajos de investigación y académicos, eh, con dirección y gestores de altos cargos de, de organizaciones públicas y privadas, también con informáticos, desarrolladores y programadores del sector tecnológico, fiscalizadores de la acción pública, colectivos ciudadanos y movimientos sociales, y, por último, pues ciudadanía a nivel general, que no están ni conocen los portales de datos abiertos y las utilidades de, esto, de estos servicios y, y recursos. pues eh, Como conclusiones de estos encuentros que hemos desarrollado, pues han sido que, que sobre todo, los, los organismos del, del sector público, los responsables del sector público, nos, nos, nos solicitaban y nos demandaban más cooperación, que existiera más cooperación pues para que, dentro de las Administraciones, se puedan abrir y se puedan liberar todavía más datos y con un esfuerzo pues todavía me menor, que trabajemos más en conjunto dentro de las administraciones, puesto que a veces pues eh, da la sensación que las administraciones son grandes entidades, pero que se, se podrían coordinar eh, todavía mejor. Eh, por otra parte, los usuarios con un perfil eh, más técnico y familiarizado con los datos, eh, lo que quieren son datos. Datos en formatos abiertos, por supuesto, de mejor calidad, mejor que mejoren sus descripciones, también un nivel de, desag de desagregación eh, con más detalle, que estén actualizados en tiempo real y, sobre todo, que se mantengan en que se mantengan en el tiempo y sean estables, que no desaparezcan de, de un día para otro pues por alguna decisión o por algún cambio en los, en los criterios, que sean sostenibles. Eh, también los interesados y, en, y usuarios eh, de un nivel más general pues quieren posibilidades de poder trabajar con los datos, pues al no estar o no tener un perfil técnico, pues que les resulte sencillo integrar los datos, generar mapas, visualizaciones, gráficos, para poder establecer conclusiones con con los mismos. Y por último, también eh, lo que lo que nos planteaban es que se necesitaba mejorar la dinamización de los de los portales de datos abiertos de Aragon Open Data, pues de cara a que sea todavía mucho más sencillo contactar con nosotros y que las respuestas y liberalización de datos resulte resulte fácil, sencilla y ágil en el tiempo. Hemos sacado de conclusiones de las jornadas que hemos desarrollado con, con, con el proyecto de Aragon Open Data Focus ...ha sido que, que están, estaban cargadas de ideas, de diferentes propuestas... ...y todo lo que hemos, estamos sacando de conclusiones está muy, muy alineado con la estrategia de Aragon Open Data... ...que tenemos, que viene a decir que tenemos que conocer esas necesidades de los usuarios... ...para enfocar todavía mejor nuestros datos, recursos y servicios. Por ello, ¿qué estamos haciendo? Seguir perfilando eh, los, los usuarios demandantes, trabajar en la apertura de datos... ...que los datos todavía que ofrezcamos sean, sean mejores, de más cantidad y de, de más calidad... Y que sepamos también dar y canalizar las respuestas y las necesidades de los usuarios en nuestro, en nuestro portal de datos abiertos, en Aragón Open Data. Esas han sido las conclusiones con las que vamos a seguir, por supuesto, trabajando.